Bien amigos ¿qué tal, muy buenas tardes a todos eh, Bienvenidos una vez más a un nuevo video Bien, en esta ocasión rápidamente les voy a explicar En esta ocasión qué estamos haciendo Como pueden ver aquí tenemos lo que es una laptop Estamos haciendo un respaldo Una recuperación de información De un equipo, un DVR móvil De la marca Edcon El modelo de este equipo es el XMR401AHDS Bueno, este, este aparato estaba instalado en un vehículo en una camioneta y pues como pueden ver aquí lo tenemos en esta ocasión como no contamos con el cableado y la alimentación de este equipo lo que hicimos en este en este caso es desmontar lo que es el la carcasa donde prácticamente va insertado o instalado el disco duro en su interior de esta carcasa y posteriormente colocado aquí al al xmr lo desinstalamos la quitamos de ahí y la conectamos directamente por medio de un cable usb sata aquí lo tenemos aquí tenemos tres discos conectados el disco duro de este xmr la instalamos en una en una carcasa y de aquí le estamos jalando la información para poder eh, visualizarlo y asimismo tenemos lo que son dos discos duros extras uno de un terabyte de 500 perdón de 250 gigas estamos haciendo el respaldo de esa información convirtiéndolo a los vídeos a mp4 y pasándolos a este disco duro pues como podemos observar pues lo que estamos haciendo el día de hoy el programa que estamos utilizando para poder visualizar eh, los videos para este equipo de, de XMR, o sea, DBR móviles, eh, vamos a minimizar esto. Eh, tenemos lo que es una carpeta, donde tenemos eh, prácticamente los programas, eh, lo que estamos utilizando... El programa se llama Seiba Seiba 2 versión 2.6.0, vale. Eh, este programa se instala, no tiene ningún costo, es gratuito. Simplemente se instala, aquí lo tenemos, ese es el logo, aquí está. Bien, eh, vamos a, a mostrarles. Aquí prácticamente este es el el programa. Voy a salirme tantito. Estoy en el mes de enero 19. Voy a salirme tantito de, de este programa para que vean cómo se inicia la sesión. Rápidamente, esto es un video muy corto. Ya posteriormente vamos a hacer uno más con, con más calma. Bueno, vamos a salirnos. Le damos confirmar. Bien. Una vez que ya eh, nosotros instalemos este programa, eh, Seiba 2, eh, nos va a aparecer un, un icono, un icono azul, como esta es la que estamos mostrando en pantalla. Vamos a iniciar sesión, la abrimos y nos va a aparecer una ventanita que dice Seiba 2 en números en romano, el tipo vamos a entrar en modo local y el usuario es admin, vale, la contraseña no tiene contraseña eh, vamos a ingresar dándole clic donde dice ok y nos va a abrir prácticamente el programa vamos a esperar que abra el programa Perfecto, aquí ya tenemos el programa abierto, eh, todavía no podemos visualizar el, los videos. Eh, en la parte izquierda de, nuestro, de nuestra pantalla, aparecerá, una vez conectado el disco duro en nuestra computadora, el nombre del equipo, en este caso dice N65-AFR. Vamos a darle un doble clic. Y vamos a poder observar que en la parte de abajo nos aparece eh, un calendario donde nos indica que la información pues ya se encuentra disponible. En este caso voy a regresarme a la fecha que estábamos ahorita y eh, voy a entrar con doble clic en la fecha 20 de enero y como pueden observar en la parte central de nuestro monitor o nuestro programa, ya aparece la información de color azul en la parte de abajo. Si nosotros aquí le damos en play, va a empezar a reproducir el video. Bien, le vamos a dar pausa tantito. Bien, aquí ya tenemos el video prácticamente ya reproduciendo. Nosotros le podemos dar. Eh, reproducir. Rápido. Podemos eh, escuchar el sonido. qué más. podremos tomar una imagen. Y en la parte de aquí. Donde nos aparece una tijera. Es donde vamos a proceder. A descargarlo. Le damos aquí. Y nos va a aparecer. Unas opciones. Donde nosotros podemos. Recorrer. Esas opciones. Hasta la parte donde queremos. Descargar o recortar el vídeo Bien. Una vez que ya. Tengamos marcado el lugar. El horario. Eh, vamos a proceder. En darle ok. Y nos va a aparecer una. Ventana secundaria. Donde nos indica. De qué formato lo vamos a descargar en este caso estamos descargando la de mp 4 y en la forma de MyString bien si nosotros descargamos nada más el formato normal de formato como está grabado en el, en el disco duro solamente le vamos le le, le picamos donde dice estándar vale pero en este caso lo, la estamos descargando para convertirlo a MP4. Entonces, seleccionamos MP4, le damos MyString y le damos OK. Bien, esta información, aquí en la parte de arriba, la podemos visualizar. Está procediendo a descargarlo y convertirlo a MP4. Ahora sí, dependiendo a dónde la estamos mandando, nos va a eh, ir apareciendo. Vamos a minimizar esto y vamos a ir a la carpeta donde estamos mandando el video. Y ya como pueden observar, en esta carpeta nos va a aparecer los videos descargados y convertidos de nuestro disco duro, de nuestros equipos móviles xmr. Eh, en este caso 401 A HDS ¿vale? Bien mis queridos amigos Este es un video muy corto eh, Estamos un poquito malito de la garganta eh, Por lo tanto Pues vamos a dejarlo hasta aquí Espero que les haya gustado eh, Nos vemos en un próximo video Vale Hasta la próxima